Hola mi gente, ¿cómo están? Hoy comenzamos un nuevo video, pero voy hablando de 5 cosas que me gustan mucho de Curitiba. O sea, por qué me vine, qué es algo que me atrae y que quizás a ustedes también como turistas o quizás que quieran vivir en Curitiba, pues quieren saber, ¿no? Así que antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto y tú me preguntes cualquier cosa. Así que comencemos con este video. Bueno, este video va a ser súper corto porque les quiero contar las cinco cosas que me gustan de Curitiba. Así que vamos a comenzar, no tiene orden, así que solamente les voy a ir diciendo. Una de las cosas que me gusta de Curitiba y bueno, a mí que me gusta caminar, hacer deportes y eso, es los parques. Tiene diferentes parques, parques que son hermosos, hermosos, un parque como que es para correr, parque que es para sentarte y compartir y hacer un picnic o no sé cómo le dirán ustedes, aquí le dicen piquenique o un picnic eh, o estar con tus amigos y beber y lo que les gusta tomar, pues tiene variedad o quieres hacer trilla, trilla aquí sería como que caminatas en medio de la selva, del bosque, entonces es muy bonito, tiene bastantes parques que son de verdad así excelentes. Otra de las cosas que me gusta de Curitiba es que todo está cerca, o sea, ¿Qué te quiero decir con cerca? Que quieres irte a Santa Catarina, que es otro estado, pues está cerca, pues tiene mar. O sea, está rodeado de diferentes estados de Brasil que son muy bonitos. O sea, también eh, Curitiba tiene sus playas, que es Guaratuba. Entonces tú te puedes ir a Guaratuba, que aquí es cerca, creo que una, una hora y media. Eh, agarras un bus y te vas y es súper barato. Tercera cosa que me gusta de Curitiba, pues son el transporte público eso no hay que negarlo, yo solamente como tres veces he ido en transporte público, pero es algo súper emocionante y bonito y de verdad que me gusta porque eh, les voy a poner algunas imágenes para que ustedes vean cómo son los tubos, acá le dicen tubo, eh, donde tú esperas ¿no? al ómnibus, al micro, no sé cómo le dirán en tus países, así que déjamelo en los comentarios cómo le dicen al transporte público en tu país. Y me gusta eso, que son muy bonitos, o sea, son algo medio moderno. Y los buses, obviamente hay los más grandes, como los más pequeños. Y de verdad que me gusta muchísimo y no es tan caro, la verdad. Yo lo creo, eh, con un pasaje, pues tienes que llegar a tu destino. Eso me parece importantísimo. Una cosa que me gusta también es que todas las calles señalizadas para las personas que tienen déficit visual, eh, todo comercio tiene su, su propio elevador. Eh, que son para las personas que tienen silla de rueda y quiere acceder a tal, a tal comercio, pues todos tienen eso, entonces siempre están a la labor de las personas ayudando a todo el mundo y, y eso es algo impresionante de verdad, que tienen esas cosas que facilitan mucho que las personas puedan hacerlo por sí solas. Entonces eh, eso es algo que de verdad yo creo que deberían implementar eh, en mi país Bolivia no para las personas y es algo excelente 5 y otra cosa que de verdad de verdad me gusta yo es que yo más me lo, lo he llevado como que a la parte de, de hacer deporte y es algo que aquí todo está señalizado para que tú puedas andar en tu bicicleta o sea todas las calles son señalizadas para andar en bicicleta para que tú no tengas ese miedo no o sea tienen una vía para la bicicleta para los que patinan también o sea tienen su propio parque para la para patinar el, un parque para hacer vole y si te gusta jugar fútbol o sea es eh, de verdad que es muy bonito y vamos a poner uno un sexto que sería algo que de verdad me gusta muchísimo, es que es muy tranquilo. Curitiba es una ciudad muy tranquila, un clima un poco medio loco que cambia. A veces eh, en la mañana está frío, en la tarde está un sol que quema y luego ya va anocheciendo y está lloviendo. Pero creo que es algo que me gusta de verdad, ese clima, sí. Pero siempre tienes que estar, pre eh, tienes que estar preparado porque yo siempre salgo con, con mi mochilita y, y, y está todo, digamos. En mi mochila está mi paraguas, una chompa por si acaso. Y eso de verdad me gusta muchísimo de Curitiba. Y bueno, espero de verdad que te haya gustado muchísimo este video. Tengo un video hablando sobre el clima de Curitiba, así que te lo voy a dejar aquí abajo para que tú lo veas. Y gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.